¿Eh? Mónica Ramírez Buenas noches eh, Felicitaciones por su exposición Muy bueno eh, La función de control político Tiene un fundamento constitucional No solo en la definición misma de la democracia Sino también en el principio De separación de poderes Ambos previstos en el artículo 43 La pregunta Tengo dos preguntas ¿Mediante qué mecanismo el poder legislativo ejerce control político sobre el ejecutivo. Mencioné algunos. Y algo que quisieras este, saber eh, con respecto a la opinión del grupo, ¿qué les considera que es mejor, el sistema bicameral o el sistema unicameral? Gracias. Eh, a ver, este... Primero sobre la bicameralidad. En realidad, eh, cuando se habla de diputados y senadores, ambas cámaras, lo que se pretendía y se pretende en el mundo entero es así. Solo aquí, me parece, hay otro país más que tiene unicameralidad, pero no, no estoy seguro. Eh, aquí se eliminó porque era tan burocrático el aprobar una ley en la época de Fujimori que... Eh, Hizo posible la disminución de ese trámite en una sola Cámara y no dos. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados es la que propone una ley, la sanciona, la aprueba y así pasa a la Cámara de Senadores para que nuevamente se analice si está bien dada o no. En cambio, en este momento no hay esa posibilidad. Es más, ahora se tiene la posibilidad de su aprobación por insistencia, inclusive pese a las observaciones del Poder Ejecutivo. Y por insistencia, el Congreso aprueba y publica la ley y al día siguiente se ejecuta la ley. Antes no era así. En la bicameralidad, la Cámara de Diputados es la Cámara Joven, la Cámara Baja, y la Cámara Alta, se decía así, es la Cámara de Senadores, donde hay gente con más experiencia para analizar las normas ...y sancionarlas finalmente y publicarlas. Entonces, ese filtro no existe ahora. Sin embargo, para muchos juristas eh, no hay problema. Siempre que hay un control, para eso está el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema... ...cuando se presenten las correspondientes alternativas o denuncias... no ...indicando si es, por ejemplo, una ley constitucional o no es constitucional... ...o si eh, procede, en este caso, por ejemplo... Hemos escuchado en estos días que se está haciendo eh, una serie, se está presentando una serie de este, demandas ante el Poder Judicial para que el presidente no continúe siendo investigado. Entonces, ese es un sistema de control también. Las mismas leyes hacen un control eh, interno que se llama control vertical a propósito, que se hace dentro de la misma institución. En cambio, eh, el Poder eh, Judicial. Puede tomar una decisión también en la Corte Suprema. Igualmente el Ministerio Público, en eh, los fiscales supremos, pueden tomar decisiones como en este caso, la diferencia con la señora Soraya Dávalos anteriormente, que decía que ella no va a investigar al presidente o lo puede investigar pero lo suspende hasta la finalización de su periodo porque así manda la Constitución. Pero la interpretación del nuevo fiscal, el Pablo Sánchez, es que no, que se le puede investigar no se le puede sancionar porque tiene la investidura del presidente hasta el final de su gobierno. Y por eso muchos juristas indican que a Pedro Castillo no le interesa que lo investiguen. Total, igual va a terminar su periodo gubernamental. Salvo que posiblemente hubiera una sentencia por allí que sería largo recorrido porque tendría que ir al Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces esperaríamos pues que hasta finalmente, hasta que termine su periodo y no va a pasar nada. El problema sería que después, estamos viendo en el caso del señor Vizcarra, que tiene tantas denuncias y a él no le interesa. Tiene inhabilitación de 15 años para ejercer función pública y no pasa nadie. Está esperando tranquilamente su proceso porque en la Fiscalía va a demorar unos tres años, cuatro años, la investigación eh, y para que pase al Poder Judicial y el Poder Judicial demorará otros tres, cuatro años finalmente eh, ya no tiene importancia el que esté o no procesado. Muchas gracias. Perdón, discúlpame, pero a su parecer y con todo lo que te has manifestado y que sabes no te felicito qué te parece no es mejor una bicameral o una unicameral y no te olvides por favor de responder los mecanismos del poder legislativo contra, eh, que ejerce contra el poder político del poder ejecutivo ya, lo dejaré la primera pregunta para otro compañero pero para complementar esto me parece particularmente que en este momento ya existen las garantías eh, constitucionales suficientes a través del Tribunal Constitucional para que exista otra Cámara. Eh, habría una duplicidad, porque, cuidado, no todos los países tienen Tribunal Constitucional. Estuve analizando justamente ese punto a ver si es verdad esto, y efectivamente, no todos los países, porque no necesitan, ya tienen la Cámara de Senadores para el control legislativo. En cambio, en el Perú, hemos hecho una diferenciación, tenemos una sola Cámara, y el control lo desarrolla el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. El eh, doctor, disculpe. En el caso de la pregunta que hacía sobre el control que puede, que puede ejercer el, el poder legislativo sobre el Ejecutivo, justamente tendríamos que hablar del, de lo que está de moda, ¿no? de la interpelación. De ese voto de censura que se lanza sobre algunos ministros, sobre cualquiera de los 18 ministerios que tenemos en el Poder Ejecutivo. Asimismo también está la conformación de algunas comisiones de fiscalización. El Poder Legislativo puede también hacer un control del presupuesto puede realizar varias cosas, ¿no? Revisión de actos legislativos que, es, que son generados por el Poder Ejecutivo, puede realizar eh, comisiones, subcomisiones de, de investigación en cualquiera de los ministerios, y en el actual del propio, preside, del propio presidente. O sea, sí existen los mecanismos y casualmente, ¿no? O sea, si pensamos y hablamos de que el Poder Legislativo es el generador de normas y leyes, pues ellos han buscado también los mecanismos adecuados para poder, de alguna manera, ¿no? Sujetar el accionar del presidente o de la parte del poder ejecutivo. Esa sería la respuesta, compañera. A ver, este, hasta ahora veo que... Eh, eh, profesor Miguel Ángel, ¿puedo? ¿Puedo? Profesor, eh, claro, un, un momentito, este... Eh, solamente veo que los hermanos Mogrovejo nada más están contestando la pregunta. O sea, la nota va a ser para ellos, porque el, el grupo está conformado por tres, siete personas y solamente tres están contestando las preguntas. ¿Y el resto? La familia no, la familia. ¿Eh? ¿Y el resto no? Familia. ¿No participa o, o, qué, o qué pasa? Viene A consultado. ver. A ver, en la Mónica, etapa, doctor, a estar. Mónica. Para, para complementar, Dirige, ¿sí? dirige tu, palabra, tu pregunta hacia Ramos, a ver. ¿Cuál a era ver la que pregunta? Me, que me conteste. <risa> ya, sí. lo que quería decir para complementar lo que me lo que me estaba diciendo el compañero es que. Hay varios estos mecanismos de control político, no. Por ejemplo, el artículo 96 habla de los pedidos de información, el 90 de la de la Carta Magna, el 97 habla de las comisiones investigadoras, el 130 del voto de de investidura, el 131 de la interpelación, el 132 la moción de censura, el 133 la cuestión de confianza, el 129 invitación a los ministros para informar, el 118 inciso 19 y 104 el control parlamentario de los decretos de urgencia y decretos legislativos. Esa es una cuestión para eh, que todos este, vayan conociendo cómo funciona ¿no? el, el, los órganos y si bien es cierto eh, todas esas funciones fiscalizadoras que tiene el Congreso pero también lo, lo, el, el, lo, eh, esas funciones también están detalladas en el reglamento que tiene el Congreso ¿no? La... así es doctor Todas las, las, eh, las funciones de fiscalización que tiene, ¿no? Y en todo se crea siempre grupos eh, grupo, eh, o comisiones investigadoras, ¿no? En la cual, pues, demora, algunas son breves y otras que demoran a veces dos, tres años para, para, para sacar sus conclusiones. ¿no? O, piden eh, o piden ampliación, o piden ampliación y así se la ampliación. pasan año tras año, sí. tras año como la... Ajá, es verdad. Por eso es que este congreso actualmente está mal visto. Aunque desde creo que desde que empezó el gobierno de Fujimori, después que, que disolvió el congreso, desde ahí ya viene una, eh, una antipatía prácticamente del pueblo hacia, hacia los diversos congresos. Porque que yo sepa, o que tengo uso razón, el congreso nunca ha... Eh, ha tenido aprobación, siempre, a su desaprobación ha sido entre el 60, 70 y 80%. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, a veces cuando elegimos, eh, elegimos ¿no? con una intención de que verdaderamente estos señores que son los representantes del pueblo, eh, hagan leyes, ¿no? Legiden, leyes, fiscalicen leyes a favor del pueblo, pero lamentablemente cada congresista, ya lo se está viendo, no velan por sus intereses, velan en la protección de otros, porque por ahora el problema va a ser la ambición de quién agarra la presidencia del, a partir de julio del Congreso, ¿no? y ya se ha visto en la última, en la última votación, ¿no? ya, ya se está visualizando quiénes van a apoyar. Entonces, mientras no, mientras verdaderamente no haya congresistas que dejen de lado la camiseta, dejen de lado la, la, la ideología política y verdaderamente luchen, luchen y legislen por lo que verdaderamente siente la necesidad del pueblo, ese día este Congreso va a cambiar. Pero así como estamos, nunca, les aseguro, nunca. ¿Por qué? Porque hay intereses. Hay, inter, hay intereses comerciales, intereses. Es una negociación que yo conversaba con un asesor de un congresista y me decía, Usted no sabe cómo se negocia cada ley. Cómo se negocia para que, pues, ¿sabes qué? Vaya esta votación, no vayas. Para que se frustren la, las votaciones o cuando hay reunión de comisión. Entonces, señores, esperemos, pues, que de aquí, si es que este señor dura, ¿no? Porque, lamentablemente, bueno, estamos en un, en un país, este donde está eh, reinando el caos, ¿no? Y, y en verdad hay que, hay que saber elegir. Ahora se vienen estas elecciones regionales. Hay que saber elegir. Hay que tener conciencia cívica. Y yo siempre seré partidario que el voto no sea obligatorio como en Estados Unidos. El que quiere votar, que vote. Y el que no, no, pues. ¿No? Y ahí, ese día que se plantea, se... Se, pues, se promulgue esa ley de que el voto no sea obligatorio, va ustedes se van a dar cuenta cómo no. verdaderamente el congresista va a empezar a legislar en bien del pueblo y no en bien del, de, de los intereses o de, o de proteger a, al grupo que, que está en el poder. ¿No? a ver Continúa eh, Eleazar Guayani. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi, mi pregunta es eh, ¿Por qué están divididos los poderes del Estado? ¿Cuál es su propósito? ¿O ustedes, están... ¿Ustedes creen que debería haber una reforma? Gracias. A ver, ¿quién va a contestar? A ver, lo, los hermanos Mogrovego, por favor, dejen, ya, ustedes han capeado todo. Ahora quiero, quiero escucharlo a los tres más que conforman el grupo. Está dividido justamente para no concentrar el poder y no caer en vicios por eso lo dividen en tres no en tres poderes el ejecutivo el legislativo no y el, el, judicial, el judicial. judicial justamente cada uno tiene autonomía dentro de su jurisdicción y justamente es para controlar los poderes no ¿Y qué es conforme eso doctor es conforme hay Valderrama Doctor, buenas noches. compañeros buenas noches. Siguiendo con el tema de la realidad mi pregunta es la siguiente, porque ya hace tres o cuatro años hubo un referéndum en la cual el pueblo se manifestó indicando en contra de la que vuelva la viralidad. Entonces mi pregunta va el, el, la Comisión del Congreso está aprobando la Comisión de Constitución eh, que vuelva a la bicameralidad. La, la pregunta sería: si se aprueba esta, esta norma en el Congreso, ¿sería inconstitucional? Porque el referéndum también es, es, es un mecanismo que está dentro de la Constitución. Entonces, si el Congreso aprueba la norma de la bicameralidad, el regreso a la bicameralidad, ¿sería esta norma inconstitucional o, o, o qué.? ¿Cuál sería la, la opinión del grupo sobre, sobre esto de la bicameralidad? los días. Doctor, la bicameralidad ha existido desde, desde muchos años atrás. ¿no? Y, o sea, no, no, no sería una novedad. Por eso de que hay han salido pues, un, senadores eh, magníficos, ¿no? Eh, que han este, aportado bastante a con su sapiencia, con, con su inteligencia en, en dar leyes que realmente eh, benefician no a la clase política, ¿no? sino realmente al pueblo. O sea, son personas pensantes. Casualmente los senadores es lo que nos falta acá, una Cámara de Senadores para que reordenen toda esta, toda esta situación que, que, que está pasando ahora, ¿no? De que, más vale los intereses creados que, que hacer una política de bien, porque lo que se trata es hacer un bien público para, para todos. O sea, yo estoy de acuerdo a que vuelva la bicaminalidad Gracias. Ya, ok. Eh, conforme. Ahora, a ver, yo tengo una preguntita acá. Eh, en, los, en lo que manifestaba Weber, ¿no? el monopolio de la, de la violencia legítima y de los medios de coacción, ¿cuáles son esos medios? Actualmente el, el, el Estado tiene el monopolio de la violencia y, y los medios de, de coacción, ¿y cuáles serían esos medios? Este... El, Estamos. el monopolio de la violencia se refiere más que todo, profesor, a la fuerza que ejerce el Estado ante su, ante su, su, su pueblo que lo eligió, ¿no? Porque si bien es cierto, el pueblo conforme el Estado pero a la vez el Estado, tiene, al tener la fuerza por el pueblo, tiene la propiedad de reprimirlo también. Entonces, de esa manera eh, conforma el monopolio, ¿no? Por eso que también cuando hay sí, pelgas, la, o sea, la policía reprime, tiene no esa no capacidad. No, no. ...de la evaluación, porque Carlos yo confío en el buen criterio que tiene Carlos en su selección, y bueno, en la que han participado en el país. Mira, no me equivoqué, en los primeros minutos que, que, que te conocí, Carlos, ahora que te has integrado... Carlos, hermano, apaga todo, digo... Se escuchan, se escuchan voces. Fueron suficientes para ver la capacidad de tiempo. Y esto me dio la... Carlos, apaga wow. tu micro, por favor. Sí. Te doyamos esa habilidad, ¿no? De, de competencias, de... Hablas un par de cosas... Tu no, audio, de... amigo. Carlos. A ver. Carlos Serrano, tu audio, por favor. Así que por eso, básicamente. Quería comentarles esto, porque eso es algo que no podemos hablar en la oficina. Hay que aprovechar este momento que no es muy común que tratemos por del horario. Hay que aprovechar este momento, estás en clases, amigo. Se están dando afecto, parece. Tranquilo, Carlos. Usted lo puede silenciar, doctor. ¿Puedo oh, silenciar. Este de nosotros es más antiguo, es más extrínseco. Tome nota, tome nota. Carlos Serrano. Ya, conforme Listo. empiece. Yo, yo lo silencié. Ya respondí, compañero, pero para complementar, doctor, efectivamente, el, el Poder Ejecutivo tiene el poder de coerción, por ejemplo, y, y de la fuerza pública a través del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Entonces, ese es el monopolio de ese factor importante de control, tanto interno como externo. No hay otra forma y no puede haber otra entidad, solamente el Poder Ejecutivo, que es el encargado, reitero, de la paz y el orden a nivel nacional. No. A ver, pero si, si el si el Estado tiene no el monopolio de la de la de la violencia legítima y, y los medios de coacción necesarias, e inclusive, hay leyes. Entonces, ¿por qué permite la toma de las minas? No, sabiendo de que se está perdiendo millones de dólares en producción, ¿no? Entonces, ¿por qué no aplica la violencia eh, legítima en, en ese caso? Y es de igual manera de los medios de coacción, ¿por qué deja? Si bien es cierto, eh, los hermanos comuneros estarán, bueno, eh, reclamando algo, ¿no? Pero yo sí sé y tenemos uso uso eh, conocimiento de que el canon minero es de más es, es una cantidad pero se, que les deja a esas comunidades entonces cuál es el problema entonces acá de las comunidades con las compañías mineras a ese go y por qué el gobierno no aplica la violencia legítima y los medios de coacción que, que tiene a la mano no solamente en esos conflictos, porque se, or, eh, ahorita van a aparecer más, más de 15 o 20 conflictos más. No, ¿Por qué no los aplica? Tiene que primar el diálogo, doctor. Pero si yo veo que dialogan, dialogan y nunca, y nunca llegan a buen puerto. Son, uh, son varios factores, doctor, que están de acuerdo. Por... Eh, principalmente tenemos ahora que tener en cuenta que existen los, uh, las aprobaciones de los estudios de impacto ambiental. También se tiene que considerar que existe la participación de las comunidades dentro de lo que es la aprobación social. Y se respeta justamente porque, de todas maneras, siendo el Estado, siendo el Estado peruano el dueño de los recursos que tenemos en su suelo, tiene participación de las comunidades. Ahora, también se tiene que ver, por otro lado, de que muchas empresas mineras lo que han generado es... Eh, y están usando, haciendo uso de la reinversión de utilidades. Entonces, al hacer reinversión de utilidades, ¿qué pasa? Ellos agarran y dicen, pues, tenemos menos recursos para poder aportar para el desarrollo de las comunidades, para poder aportar inclusive al canon minero, todo ello, y, y también las regalías las han reducido. Ahora, por otro lado, a nivel social, lo que ha habido es de que las, las empresas mineras, cuando han ingresado, han abierto de par en par todos los beneficios para los comuneros y lo que están haciendo ahora es cerrar. Entonces, como decimos siempre, no, han mal, mal acostumbrado a las personas a unas uh, a la adquisición de bienes, de participación de utilidades, de participación de contrataciones tanto de personas como de maquinarias y ahora les están cortando todo ello. Entonces, digamos así, que las personas de esas comunidades han adquirido un nuevo medio, un, un, un confort diferente de en, cali, en su calidad de vida y ahora pues no quieren perderlo. Y las empresas mineras ya no son tan benevolentes porque ya se encuentran, en muchos lugares ya se encuentran totalmente instaladas. Y ciertamente no van a llegar a un acuerdo, ¿no? Ciertamente es ello. Esa sería el sí. aporte, doctor. Ok, bueno, eh, vamos a hacer un, un creo que eh, el debate y la participación creo está muy interesante como todos los debates y esto es lo que debe ser eh, una exposición en la que todos de verdad, todos podemos tener diversas, eh, ¿qué le digo?, eh, eh, ideologías políticas, ¿no? Y se respeta, pero como estamos... Llevando acá este debate, yo creo que ahí hemos guardado un poco de ideología política y estamos entrando en lo que realmente pensamos verdaderamente como personas y como ciudadanos, y eso creo que es lo más rescatable de estas exposiciones, que cada uno dé su punto de vista ¿no? sin, sin, sin puya, sin molestarse, sin nada, porque esto debe ser un diálogo, y lo que se está haciendo es perfectamente muy bueno. Ya hacemos, yo sé que hay varias manitos levantadas, ¿no? Pero ya hay que dejar el, descansar el grupo. Y felicitaciones. Y vamos a hacer un, un corte aquí de unos 15 minutos para tomar algo, porque yo también estoy desde las 5 y, y, y media sin, sin probar algo. Y después empieza el otro grupo que está pendiente. ¿Conforme? Okay. Bien, Bien, doctor. doctor gracias. Gracias, doctor. Eh, le envía no, no, no, no. al grupo, doctor, el, el archivo. Sí, sí, ya, ya lo tengo acá. Pero Muchas falta el gracias. PDF. El PDF también. Sí, en sí. En este momento se lo envío. Muchas sí, gracias. El ¿Sabes qué? A ver, el PDF me lo envías a mi correo institucional. ¿Ya? Ok, ok. Ok, hacemos un corte, por favor. Doctor, doctor yo tengo grupo para exponer, doctor, doctor. A no, tomar cafecito, profesor, a tomar cafecito. ¿Cuánto sí. tiempo, doctor? ¿15 minutos cuánto tiempo? Sí, sí, 15 minutitos, por favor. ¿Ya? Doctor, Escuchen doctor, música, bien. música suave, relájense. Condori, relájese Condor, relájense usted tranquilo. Y para ver su exposición, ¿ya? Para escuchar su exposición. Ya, doctor, doctor, para el siguiente grupo, para no, si no, esconder, doctor. Doctor, ¿le habla su llegada? Hola. Dime. Doctor, ¿te quisiera pedirle un...? Un permiso para poder... Eh, de vaya, no más uña, vaya usted, no más uña, no se preocupe. Ya. regreses en la semana 18. Cuenta, Doctor. Muchas gracias. Ya, ok. ¡Quédate, quédate! Bien <risa> malo. Voy sí, trasladar vidas. Trasladar vidas. Ah. Ah. Adelante, Jesús, tu tomate tu tu cuerpo. No maté tu cuerpo. Malos, compañeros. No se de fin de semana. No se mate. Oye, ¿una música? Caribe. para enviar sus foros foro 13, algunos que nos faltan